¿Qué más sabe así, perrear chingón? ¿Quién da huevo? ¡Vete! ¡Vete, mamacito! ¡No te vayas! ¡Vete, vete, vete! mamacito no te vayas vete vete vete ¡Vete! odio! ¿Cómo te llamas? Kenia ¿Cómo se llama la pendeja que te echó a andar? Melisa ¡A huevo! A ver, Kenia ¿Les muestra cómo se baila el reggaetón? ¡No! Ponle el ejemplo, mira, ves, es, es bateándolo Eso, eso Perreo lésbico a huevo eh, eh. ¡No mames, wey, pinche erecto, güey! ¿Qué, ¿Qué te pasa, mamazota? ¿Alguien te puso yumbín en el culito o qué pedo? Sí, el reggaetón me prende. A huevo, güey. ¿Te prende qué? Las nalgas. A a Estás todo. A Estas pinche vieja. A ver. Mira nada más cómo se mueve esta chingadera. Por venga ya. Yes. Pinche contorsión, cabrón. Nada ¡Muévete, cabrón! ¿Con quién? ¿Quieres que baila a ver? ¡Con ella! Ella te está echando a andar, güey. Pues no, a la prima se le arrima. <risa> ¡Muevo! ¡Ay, lo dejo